Ahora que te tengo cerca, no me puedo detener Ya te avisé, es solo por una vez Baby no te confundas, no me quiero enamorar Te quiero hacer gozar, te voy a calentar Con mi cama vas a soñar, no vas a querer parar Que te tengo cerca, no me puedo detener Yo ya te avisé, es solo por una vez Baby no te confundas, no me quiero enamorar